El otro día estuvimos de caza de Funko Pops por Alicante, así que decidí grabaros todo el recorrido e ir enseñando las cosas que nos encontrábamos. Aunque tendréis que esperar hasta el final del vídeo para ver qué cosas nos hemos comprado. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. Y como podéis ver, esto es lo que me he comprado. ¡Nada! Sí, la verdad es que después de estar dando vueltas y vueltas no encontramos ninguna pieza que necesitáramos para la colección, así que nos vinimos con las manos vacías. Pero bueno, una mañana de cacería, aunque te tengas con las manos vacías, también es de agradecer. Porque al final, pues bueno, te lo pasas bien, das una vueltecita, ves los fungos, ves cosas que no son fungos, al final es pasar la mañana y ver cositas frikis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis visto cosas chulas y nos vemos en otro vídeo. Adiós.